Se vuelve el semáforo en verde y de repente ya no hay pandemia y las áreas siguen cerradas porque el comité de vigilancia y la administración deciden de que es una cuestión de seguridad. Entonces es un tema muy complicado. ¿Qué tal? Buenos días mis condominios Israel con un video más relacionado sobre estos temas tan apasionantes de condominios estos temas que nos atraen, el día de hoy les trae un tema muy interesante muy muy interesante y es sobre el régimen condominal y es una pregunta que me están haciendo ustedes gracias por sus consultas, esta semana he recibido un impresionante número de consultas una disculpa si no los puedo atender a todos de manera inmediata pero la verdad sí he estado recibiendo demasiadas consultas relacionadas a este tema condominal y bueno pues el tema del día de hoy es muy apasionante porque me habla una persona y me comenta sobre áreas comunes que se cierran, se cierran por pandemia y se vuelve el semáforo en verde y de repente ya no hay pandemia y las áreas siguen cerradas porque el comité de vigilancia y la administración deciden de que es una cuestión de seguridad entonces es un tema muy complicado, muy interesante que tiene que ver con varios aspectos. Uno que es seguridad, salud y el otro tiene que ver con el derecho de propiedad en el régimen condominal. Entonces quédate en el canal, suscríbete, dale like y comparte y seguimos adelante con este tema tan tan interesante. Bueno, este es un tema que se aborda desde varios ángulos porque es muy muy interesante. Recordemos una pieza clave del condominio. Yo siempre hablo en los videos la autoridad máxima dentro de un régimen condominal es la Asamblea. ¿Por qué? Porque la Asamblea representa las voluntades particulares, las voluntades de cada uno de los propietarios se representan en mayorías en la Asamblea. Ahora, dicho lo siguiente, recordemos que también la Asamblea no es un órgano autónomo 100%, la Asamblea también está superditada a una ley condominal, a una ley que la sujeta a una ley, a un código civil que, que mantiene las relaciones de propiedad privada de forma uh, integral, de forma unida. Entonces, teniendo esto mucho en mente, es un tema bastante complicado porque si es cierto, ¿no? la voluntad, el condominio, el régimen condominal para autoridades exteriores es área privada, es decir, es derecho privado, es una propiedad privada, el condominio es una propiedad privada donde obviamente la propiedad privada tiene un manejo muy, muy, muy diferente y eh, para el condominio en sí mismo, el, las áreas comunes son áreas privadas pero la única diferencia es que hay una copropiedad del número de personas es decir, los intereses de cómo utilizar esa área privativa corresponden a una mayoría de condominios entonces aquí se da una controversia un poquito interesante de cómo funciona el hecho de que sea una propiedad privada y regulada y el hecho de que sea una copropiedad es decir cómo se juntan estas dos partes y eso se da porque por ejemplo al, al no permitir al cerrar áreas comunes por el hecho de una pandemia pues obviamente sí está sustanciada porque busca la seguridad de todos efectivamente Pero pero al ser una propiedad privada también está sujeta a normas exteriores. Entonces un régimen condominal está sujeto a una ley de propiedad en condominio y está sujeto al derecho de propiedad privada, que es un derecho in, inajenable de cada uno de nosotros como mexicanos o como personas tenemos el derecho de propiedad y el uso y disfrute de la misma. Entonces, para más o menos el, el lograr comprender cómo se, cómo se fusiona estas dos partes es el hecho de que, bueno, la, el Comité de Vigilancia y la Administración tiene ciertas facultades nada más, la Asamblea tiene unas facultades diferentes, pero no puede ir por encima del, del derecho de propiedad privada. Por ejemplo, cuando existe una notificación de pandemia, es una autoridad quien está restringiendo, no es la asamblea quien está restringiendo el derecho de uso de las áreas comunes. Entonces, es un tanto delicado porque es cierto, hay formas de controlar o de regular el uso de áreas para que todo con la finalidad de que todos los condominios le puedan dar el mismo uso a la propiedad, que nadie lo haga más extenso para sí mismo. Y por ejemplo eso se entiende a través de horarios, o a través de reservaciones en, en un gimnasio que está muy pequeño o a través del, del cierto pago de, de servicios en, en algún área específica de recuperación. Eso se transfiere a través de eso. Pero el restricción, la restricción de un área, de un área común, es en la restricción de un derecho privado. Porque el área común es un área es un área proporción indiviso de propiedad privada, entonces de acuerdo a mi entender y las experiencias que he tenido, no puede una asamblea estar por encima de la ley, entonces un área común no se puede cerrar por sí misma, no se puede el, cuartar el derecho de uso de cada uno de los condominios, ¿por qué? porque simplemente es propiedad privada, es una extensión de su propiedad. Es cierto, se puede regular por una cuestión de, de salud, una cuestión de uso, una cuestión de higiene, mantenerla limpia y que todos los condominios estén de acuerdo en su uso, sí, claro, se puede hacer. Pero una restricción completa es un poco complicado porque las restricciones no las pone, no, no se las pone per se un comité, una, una administración, ni siquiera una asamblea porque al momento de adquirir una propiedad, en régimen condominal obviamente se está adquiriendo derechos de propiedad privada. Entonces, es un tema un poquito complicado porque la extensión no está muy clara, ¿no? porque también se pueden argumentar casos muy, muy técnicos relacionados a, al, al, uso, al uso y la reglamentación por mayoría de, de condominios en la Asamblea y la, la restricción, es decir, no está tan definida esa línea muy clara. Pero sí tenemos que tener muy en claro de que el, la propiedad, el, el área común, es una extensión de la propiedad privada. Y pues es un tema muy interesante porque en el caso particular que me estaban platicando, pues obviamente si hay un grupo mayoritario que tiene ciertas necesidades por ser mayores de edad, por ser vulnerables al COVID, dicen pues no que no se abra que no sabrá para nadie, pues obviamente si sí también se están se están cuarteando las garantías individuales del de individuo que sí necesita utilizar su área área común que dice de oye es mi propiedad y yo necesito hacer uso de mi área común es un es una parte que no se se tiene que negociar muy ampliamente y se tiene que discutir porque pues obviamente dices bueno ¿Cuál es el resultado final de esto? Pues que el régimen condominal el restrinja o busque las barreras para restringir y que el condomino diga, bueno, no me pueden restringir y que busque las maneras de hacer valer su derecho y encontrar este conflicto, estar en medio de este conflicto donde no nadie sale ganando donde las dos partes salen perdiendo, y finalmente lo que se busca generalmente en el régimen condominal y en, el, en los condominios es una cultura condominal, donde entendamos al otro y evitar estos conflictos a través del diálogo, pero también, a, también presentar los argumentos necesarios para que se haga valer nuestra postura en relación a un punto específico, en este caso la, la, las áreas comunes. Bueno, ese es un tema bastante, bastante apasionante. También recordemos que las áreas comunes tienen algo muy particular, que generalmente aquellas personas que, no, que son vulnerables y que no las quieren usar, pues también mantienen ese derecho. Es decir, si yo, estoy, si yo no quiero usar la propiedad, que se use la propiedad, bueno, el principio es que yo tampoco lo voy a hacer. Entonces, si una mayoría no lo hace, pues obviamente queda una minoría que sí lo quiere hacer, y pues bueno, ahí es otro tema, porque entonces se busca la forma de regularizar ese uso de las minorías. Y pues bueno, ese es, este es un tema para otro video, porque es un tema bastante extenso de cómo regular de una manera óptima para que tanto las mayorías tengan su representación, pero también las minorías hagan valer un derecho esencial. Entonces, pues ese es el tema del día de hoy. ¿Cómo les he a ustedes con la pandemia? ¿Cómo les ha ido con sus áreas comunes? ¿Ha funcionado? Es complicado, ¿verdad? Bueno, deja tus comentarios ahí, dale like y comparte. Nos vemos para el siguiente video.